Cada, cada etapa es un mundo y hay que. Hay que los padres tres debemos estar muy, con los ojos muy abiertos cada vez que se inicia una etapa. Y, y incluso cuando se inicia un curso. Las técnicas de estudio que se que, que el alumno. el alumno es muy, ofrece mucha resistencia a cambiar un hábito de estudio. Muchísimas. Como le ha ido bien, nunca ha necesitado cambiarla. Entonces, tenemos que ser los padres, a lo mejor los que tenemos que estar atentos a, a, a las circunstancias de cada curso. Cada curso representa unas dificultades, casi siempre suelen ser superiores. Entonces, hay que. Um, un, un síntoma que te puede alarmar y decir, quizás aquí está fallando la, la, la técnica de estudio, es el suspenso Pero se toma con naturalidad y se trata de corregir. Y es corregible. Sí, claro, es corregible, siempre es corregible. Un suspenso no es más que un toque de atención. La evaluación no, es, no, no debe ser punitiva. La evaluación es, es un proceso que nos dice qué está funcionando bien y qué está funcionando mal en, en, la, en el aprendizaje de, del alumno.